Este recorrido nos ha permitido eh, vernos como un equipo técnico con diferentes capacidades, este, desde el trabajo en territorio, que es fundamental, y el trabajo también eh, de relación con gobiernos, con relación con otras organizaciones hermanas, y que eso nos, nos fortalece. El haber participado en los días de recorrido en la región del Istmo, en San Mateo del Mar y en, eh, en Ixtepec, nos, aunque ya conocíamos el trabajo eh, planteado desde otras organizaciones en territorio y en el tema de reconstrucción, nos ha permitido observarles con mayor eh, detenimiento en, las, en lo específico que nos comentaron, desde sus aprendizajes, sus retos, las dificultades que nos hemos enfrentado como, como equipos de asesores a procesos sociales y que eso nos enriquece, nos hacen espejearnos, ¿no? a lo mejor los mismos problemas que tuvimos nosotros eh, se desarrollaron de una forma o de otra con otras eh, organizaciones y eso creo que a todos los que hemos participado, incluso más allá los que están eh, en HIC o en otras redes nos permiten eh, valorar eh, esos temas como importantes para desarrollar las metodologías y los, y los procesos. Eh, vistos a mediano o largo plazo. Por otro lado, en el tema de la reconstrucción en específico, este, nos eh, enfrentamos al tema de la política pública, donde para Copevia ha sido muy importante el colocar eh, el tema de, materiales de uso de materiales locales de respeto por las culturas constructivas y de eh, adecuación cultural de la vivienda reconstruida. Esos tres temas eh, los hemos visto en los procesos en los que caminamos junto con, con, con las demás y nos permiten también este, tener elementos para los nuevos procesos de reconstrucción que están en ciernes y que eso también nos facilita a nosotros una mirada autocrítica y señalando también los aciertos. En este sentido creo que es eh, de mucho valor el proceso que cada una de las organizaciones tuvo con actores de la localidad, ¿no? en mayor o menor medida, pero tendiendo a procesos de autogestión. En ese sentido, me parece que aprendemos mucho el cómo, como organización eh, asesora o acompañante de so eh, en la parte social y técnica, nos, nos planteamos también eh, de, eh, colaborar con procesos que más allá de la mera construcción de la vivienda, en la emergencia, que era muy necesaria también, pero que quedan en proyectos de mediano o de largo aliento porque pues la gente que se va a quedar en las comunidades es la que al final de cuentas va a desarrollar sus procesos y nosotros pudimos una, en un momento determinado acompañarles en una o dos acciones pero ellos tienen ahí su vida de por medio ¿no? entonces esa parte verla en vivo con cada uno de los compañeros y compañeras ha sido también muy importante y también al reflexionar acá con los compañeros nos permite en otros procesos, por ejemplo, en, en la Sierra Norte de Puebla o en el Estado de México o en la misma ciudad de México, este, plantearnos también cómo cada una de nuestras acciones, eh, por pequeñas que sean o de mayor alcance, pues lo principal es fortalecer a los procesos eh, sociales que se quedan más allá de, de la vivienda o del equipamiento mejorado. No, eso es un aprendizaje que creo que entre todos tendríamos que estar colocándonos como un punto focal.